Compitruenos, seguimos nuestra aventura por VGC y compañeros, hoy os traigo un equipo brutal, equipo de Rain. El otro día jugamos con el de San, hoy toca equipo de Rain para compensar un poquito. Y jugamos con Palafin y con Dreadnought, o sea, un equipo súper loco, con el Degon Scarf, Among Us, una cosa súper loca. Así que vamos a ver qué tal se nos da, compañeros. Ok, tenemos contrincante que se llama... Muy bien, j dólar perfecto <ríe> Gran nombre, hermano Y nos trae un equipo de... ¡No! Equipo de, de nieve No de granizo, ya es de nieve Ostras, pues esto es, esto es una movida Esto es una movida muy seria Vale, cuidado, eh Cuidado porque Se nos puede complicar Se nos puede complicar Yo voy a salir con Hydreigon Scarf Porque veo, veo hay un Final Gambit que no me gusta un pelote Así que vamos a ir un poco por ahí y supongo que podemos también sacar a Pelipper. El Abomasnum ese me da un poco de cosa. No sé si desconfiar de nuestro clima. Vamos a ir con, con este pack. Con Palafin y con Idreigon. ¿Vale, Deli? Creo que es un, una buena idea. Y vamos a guardar en back Pelipper y supongo que Dreadnought. Drenda lo hace muy bien contra su hielo, ¿vale? Me voy a guardar la estrategia tocha un poco en la back, ¿vale? Y a ver qué tal se da Let's go Nos puede poner el Aurora Bale y cosas así Pero bueno, como tenemos la, la lluvia en back Eso, podemos jugar con eso, ¿vale? Vamos allá J-Dollar que no tiene imagencita Nos va a sacar Ah, más Nuce Vale, va, va full full con la nieve Esto es muy bueno, chicos esto es muy, muy bueno Por dos razones Me permite meter a Pelipper Sin ningún tipo de problema En donde fin Y aquí eh, Quiero ver qué Tera es Tera 0 Tera cero es muy bueno con la lluvia eh. Es que es muy bueno con la lluvia, chicos Y contra el hielo es muy bueno Foco resplandor A Abo más No, Que creo que es el que más me preocupa Turu, turu, turu, turu, tu, Madre mía, qué temón, chicos Vamos a ir a por cetitan Vamos a ir a por cetitan Para fin, date media vuelta, compañero A lo mejor el la uno intenta poner la aurora veil o algo O tirar una ventisca o alguna cosa así Y con lluvia puedes fallar Y además ya no eres tan... Tan chulo, ¿eh? Vale, Tera cristaliza a Cetitan. ¿Puede ser? Ah, no soy yo Empezamos estupendamente el combate, nada, increíble. No, lo, lo mío no tiene ningún sentido. Ahí está, mi hidrayon tera tipo acero, chicos, con foco resplandor por stab, que va a hacer mucho daño, chicos. ¡Oh, yeah! ¡Que se sí hace daño! <risas> y dropeamos defensa especial. Por pues, si acaso queríais más. Chuzos, mira. Mira, mira, mira, mira, mira. Coño, lo que me ha quitado es crítico. Velo, Aurora, lo siento, hermano, ya nos vemos otro día. <risas> ¡Qué barbaridad! Aquí podemos tirar. Basta guardia por si... Siti... Nah, viento afín Viento afín Foco resplandor a Abomasnow, el cetitan va a proteger o lo va a cambiar Yo creo, o teracristalizar incluso Pero el Abomasnow está... está para cambiar de hecho Veremos, veremos Veremos qué hace, veremos qué hace, ahí está, quita Abomasnow Igual podría venir a por Zetitan, la verdad Pero me huele el protec Y Dragon Ok Pues no ha protegido, eh No ha protegido bueno, bueno, bueno, lo que quita mi Dragon Specs, chavales Viento afina y hasta ahora somos más rápidos Y el Zetitan, fuerza bruta Ups. Ups Ups Vale, por lo menos el Zetitan ya no nos preocupa mucho Y tenemos Vendaval, tenemos un montón de cositas aquí interesantes, ¿vale? Aunque sí que me interesaba haber guardado a... A I Dragon, la verdad pero bueno, no estamos mal, no estamos mal. Tenemos a nuestro amigo Drendau que es súper rápido con avalancha. Tenemos a Palafin, con puño hielo. Ostras, Palafin es muy bueno aquí, eh. Palafin es increíble aquí. El Palafin este, lo bueno que tiene es que tiene ataques prioritarios, tiene, tiene de todo, tío. Vamos a ir con Vendaval, que aquí podemos hacer un spam increíble. Ah, cuidado, que nos puede poner la, la nieve otra vez, eh. Nos puede poner la nieve hmm. Pero tengo el viento afín No sé si le interesa realmente Voy a ir con puño y hielo igualmente Por si lo quiere cambiar, no me importa que lo cambie Ah, vale, puño y hielo, hasta luego Perfecto, He explicado Y el vendaval, si lo confunde ya Si lo confunde ya, hermanos Es cremita. La verdad es que poder jugar con un equipo de rain O de nieve Cuerpo pesado, bueno, no está nada, no, está fuertísima Está fuerísima, chicos, ya está, no pasa nada <risa> Este de titán nos da exactamente igual Porque está a menos uno de ataque Y a menos uno de defensa Defensa especial también, o sea, este de Nos da exactamente igual Vale, Nevada me, me parece bien Vendaval super eficaz Y protegemos aquí ¿Me interesa proteger o me interesa pegar a, a full? Me voy a guardar a Periper por si fallamos el vendaval Y protegemos Así luego vamos a meter a Periper en el otro slot Somos más rápidos con el Con el Dreadnought Y podemos reventar con Avalancha, o sea, una avalancha de este bicho Madre de mi vida, chicos, lo que pega Ahí está Palafin protegiéndose Él puede pensar que es Scarf O algo así, o, o, o Banded Chuzos En el pechito, en el pechito Y como... A... no, no uf, uf, uf, uf. Uf, uf, menos... Uh, uh, uh, uh. la, la que casi liamos, chaval. La que casi liamos, chicos. Vamos a cambiar aquí a Periper. Perfecto. Si él es listo... Debería cambiar a la bomba para luego meter el granizo otra vez. Aunque no sé si ni si le importa, la verdad, en esta situación. Podía haber protegido, yo creo, ¿eh? En vez de tirar... Directo. No, no falles, no falles, no falles. No falles con la bomba te va a matar. ¡Qué barbaridad esto! eh! ¡Qué barbaridad! ¡Vaya energibola que te vas a zampar, bro! now Y explota, ¿eh? Pues cuidado, ¿eh? ¡Ah, pues no! ¡Ha ido a por Peliper. ¡Ha ido a por Peliper. ¿Cómo? Porque ha predicho un Protect? ¿Puede ser? Bueno, pues no es mala, la verdad. Anihilate. Ok. ¿Será Scarf? Lo descubriremos en próximos... En próximos momentos, voy a tirar. Hmm. Ya no puede meter el. Vale, a ver, pensemos, pensemos, pensemos, pensemos. A ver, Drena o Hidroarriet es un. Es un leñazo, eh. Avalancha también es muy buena. Voy a hacer avalancha viento Afín, yo creo. ¿Me interesa el viento afín? No, no me interesa el viento afín para nada. No me interesa. Vamos a por Abomasno Vamos full a por Abomasno No, me lo puedo creer que falles otra vez Vale, contra y por lo menos contra Anihilip, tío Bien, bien Me hubiera interesado que golpease a los dos Para intentar eh, Que flincheara el puño furia tal Pero bueno, es lo que hay, puño furia, vale, perfecto Y energía y bola Poca broma esto, eh Podemos perder ahora mismo Lo bueno es que el puño furia De ese Anihilip no va a pegar mucho eso es lo bueno Ok Entra Palafin Vale, necesitamos que Palafin Primero Reviente a Nihilip de un golpe Cosa que no creo que ocurra Sinceramente Tengo envidia, acuático y tal ¿Qué es mejor aquí? Contra el Abo Masno. Le puedo pegar un puño hielo sin más, ¿no? No protejas Abo no, Vale, A no protege Aún más no fuera A ver cuánto me quita el anígile Esa es la pregunta Puño furia Está atrapado en puño furia, chicos Yo creo, ¿eh? No me quita nada Pero tengo... Uf. Es que en vida acuático es muy fuerte ¿eh? el golpe Y me podría acabar matando, chicos Pero puño jet es que no es nada, ¿Sabes? Aquí está el combate, chicos Aquí está el combate Si le hago en vida acuático y me quito mucha vida Puede que luego con el Rage Fist me mate Con el Puño Furia Creo que es Puño Jet Creo que es Puño Jet primero Y luego en vida acuático No sé cuánto queda de lluvia Pero bueno, tenemos la roca ¿Cómo? Oh. Cristaliza ¿A qué tipo? Agua Teratipo Agua ¿Qué dices? ¿Qué dices? No lo mato de otro, tío He perdido, tío He perdido por eso ¡Qué barbaridad! No me queda otra que hacer otro puño jet Él no me mata Y luego rezar por matarle de envite acuático Crítico, claro, encima. Puño furia. nada, ya está. G. Ahí sí que me mata. Ahí sí que me mata. GG, tío. Muy buen combate. Muy buen combate. Ese teratipo le ha dado el combate, sinceramente. Y el no haber focuseado al cetitan Muy buen combate, chicos. Muy, muy buen combate. Es lo que hay. A veces se pierde, a veces se gana, compañeros. Estamos en rango 7 y la gente tampoco es tan mala, ¿vale? Tampoco es tan mala. Como veis, le ha ido muy bien ese teratipo, tío. ¿Por qué teratipo agua en ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo, de verdad Que no lo entiendo, eh Ok, tenemos rival, nuestro amigo Grugal, rango 7 también Ok, Grugal, ¿qué me llevas? ¡Ojo! Taurus de Paldea tipo Agua, cuidado Pues, a ver, aquí Goldengo Es interesante, eh Aquí Goldengo es bastante interesante Y Dragon Scarf también me gusta Vamos a ir con el combo, supongo, básico y con estos dos en back. Hmm. No. No me gusta, tío, salir con... Me gusta salir así. Esto sí me gusta. Me gusta más. Y dejar la lluvia en back y Goldengo. Yo creo que así vamos bien. Drednau aquí... Él no va a sacar a Volcarona ante un equipo de Rain. Entonces Dreadnought, aunque tiene buenos ataques y tal, creo que no es interesante Tera Explosión, Tera Planta, no es interesante contra su equipo Me la juego a ir sin, sin Dreadnought, pero bueno, tenemos bastante potencial ofensivo Hay que confiar en lo nuestro, chicos, en lo que hay ¡Vámonos! Ahí está, ¡uh! ¡Oh, tiene una, un Abomasno, no, un Snowbird de tarjeta Y ahí está, empezamos Murkro Goldengo Me sirve el lead, me sirve muchísimo el lead O sea, el lead me parece increíble Por nuestra parte Por nuestra parte es increíble Aquí podemos cambiar a Periper, perfectamente Y aquí puedo hacer pulso ombrío, aunque te... A ver es terra... Tierra viva, tierra viva O si te la cristaliza tipo... tipo acero, ¿vale? Pues si te la cristaliza tipo a cero, que es, es lo normal. Yo no voy a te la cristalizar aquí porque no, no. Aunque me pegue el ataque de acero me da igual. Ojo. Tauros. Tauros agua. Vale, no, no importa. Estamos bien. Intimidación, amuleto puro, lo conteamos bien. Que me intimide el me da igual. ¿Y qué va a hacer el Murkrow Tailwind, supongo. Metemos a Pelipper. Estamos bien ahora, muy bien. Periper puede meter el Tailwind Podemos cambiar aquí Estamos muy bien Y le amenazamos el Hurricane también eh. Y le golpeamos con Tierra Viva claro. O sea, menudo leñazo Que se acaba de llevar Las cosas como son hmm. Él es más rápido Obviamente, ¿vale? Y yo puedo meter aquí a Goldengo Pero vamos Pero vamos Tenía que haber tirado el Tailwind A ver qué hace él o sea, yo creo que viene con lucha o protect O sea, o viene con lucha o protect Si viene con lucha se va a zampar mmm, cositas Mofa Por ahí no hemos tirado el Tailwind Por ahí no hemos tirado el Tailwind A Bocajarro Te lo dedico, crack Hasta luego, Tauros, bro Mira que había lluvia y te venía bien Nos vemos en otra vida, compañero Vale, ahora lo malo Es que no tenemos Tailwind Y Goldengo puede hacer lo que puede hacer Así que bueno a ver, con, a ver con qué nos sale ahora. Compañero, compadre. ¿Qué me llevas? No te me duermas, por favor. Goldengo. Bien. Aquí caben varias opciones. Teracristalizar nosotros, que no es nada mala. Y también tenemos Vendaval, tal y cual, y Pascual. Cambiar a Idreigon. Poco de chill, guardarnos la lluvia para después, para Palafin. Hmm. No, no voy a cambiar de Dragon. Vendaba la Murkrow vamos a ir dañando. Y aquí podemos teracristalizar y tirar rayo. Lo malo es que nos quitamos el Tera de otro Pokémon, claro. Hmm. Vamos a quitarlos a Murkrow. Vamos a quitarlos a Murkrow. Él, si hace el de acero, no me va a hacer mucho. Y si hace el de. El de fantasma. Bueno, pues GG. El de fantasma no me va a quitar mucho tampoco. Fuego sucio. Tanqueamos bien. Bola sombra. Deberíamos tanquear también. Podría haber tirado bola sombra, pero. ¡Hombre! ¡Oh! Es Spex también él. Es también Spex él. ¡Wow! ¡Qué leche, tú! Y confuso. Perfecto. Vale, lo bueno de esto Es que ahora Hydragon entra muy a gusto al campo Pero muy, muy a gusto, ¿eh? Sabiendo que está tirando por la sombra Pelipper lo malo es que sigue mofado, ¿no? Hydraegon. ¡ah! ¿Cuántos turnos quedan de Tailwind? Uno de mofa ¿No hay Tailwind? Ah, ellos Uno de Viento a fin Ok Goldengo lo puedo dejar caer aquí, ¿eh? Vendaval gratis. Sí. Sí, sí, Vendaval, o sea, ya está. Vendaval. Rayo al Goldengo. Me sirve. Él puede tirar Snarl y tal. ¿Te la cristaliza? Dime que sí que te la cristalizas, por favor. No. Vale, Peliper, golpe crítico. Gracias Hacks, como siempre ayudando, la verdad. Y la Sombra que me fulmina. Por favor, confunde al Hydreigon, sería increíble, Peliper. Si le confundes me haces un favorazo, tío Si le confundes me haces un favorazo ¡No! Crítico y flinch? ¿De verdad? Esta serie no, no me quiere, tío A ver ¿Y Dragon? Yo creo que si le tiro un Draco Meteor a su y Ganamos Se acabó el viento a fin, ¿verdad? Lo voy a comprobar Por si acaso no vaya a ser que Yo creo que está todo perfecto Vendaval Bueno, puedo hacer incluso Bastaguardia Por si acaso tiras el de acero En plan full loco Y creo que es Cometa Draco Aquí Y yo creo que con esto ganamos, chicos Por favor, dime que sí como sea el suyo, también Scarf o alguna mierda así Vale, Tera cristaliza como... Ay, que no sea el contigo, que sea el Goldengo Vale, gracias Es lo que esperaba, esperaba que fuera el Goldengo, que es el más lento Tera tipo volador, perfecto Así el... con el agua no me estás confiando Llegas a Tera tipo planta O Tera tipo agua otra vez Y me tilteo Basta guardia Estamos bien Y Dracometeor Es Scarf el también Pero en sombrío atascado lo siento, bro Para tu casa Vale, todos contra Goldengo Si pierdo este combate Me borro el canal A ver Bola sombra Vale, bien Hay una parte mala aquí Y es que y Dragon se ha quedado con el ataque especial bajado Pero yo creo que esto no lo podemos perder O sea, tengo puño hielo Con Palafin Y Palafin es Jesús Jesús Es Jesús Es. Puño hielo Pum Bueno, espérate ¿Es mejor puño hielo o es mejor Envite acuático? Porque estamos en lluvia, eh Porque envite acuático es 120 más stab por 2 de la lluvia Y puño y hielo es 75 por 2, sin más Es envite acuático Envite acuático Y cometa draco, no puedo hacer otra cosa Ahí está el cometa No le va a quitar muchísimo Pero bastante Y el envite acuático debería terminar Por favor, eh ¿Es Scarf ahora también él? No entiendo nada. No entiendo, no entiendo. No he entendido nada, chicos. ¿Cómo puede ser Goldengo más rápido que Palafin? ¿De verdad? Algo se me ha escapado, supongo. No sé. Eh, estoy borracho. GG. GG. Se acabó. Pues aquí tenéis el equipo, chicos, tenéis el ID para cargarlo en vuestra Switch y si ya no está disponible cuando estás viendo este vídeo, eh, te dejaré también el PokéPaste en la descripción, ¿vale? Para que puedas simplemente copiarlo y probarlo en Shoutdown o buildear tu el equipo si te apetece, ¿vale? Y sin más, compañeros, espero que os haya gustado, reventad el botón de like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!